Guatemala es mi tierra, es mi bandera Donde quiera que yo vaya siempre lo llevo aquí en donde sea y como sea Aunque yo salí de Guate, Guate no sale de mí Porque es mi tierra, es mi bandera donde quiera que yo vaya siempre lo llevo aquí, en donde sea y como sea, aunque yo salí de Guate, Yo represento mi bandera, 502 en mi nación, te lo digo con orgullo, soy chapín de corazón. Vamos, sube el son, ponle un poco de sazón, esto va a ser historia para la nueva generación. Muchas bendiciones para todos mis paisanos, les mando saludos desde aquí del otro lado, los extra olvidaremos, aunque estemos lejos en el corazón lo llevaremos yo soy de Guate, orgulloso de mi tierra, no llevo en la sangre eso corre por mis venas, mi Guate bella, no lo cambio por cualquiera vaya donde sea, siempre azul es mi bandera, yo sé que muchos nos discriminan afuera, hablan de nosotros como si nos conocieran, no valen la pena, hablen lo que quieran cruzamos fronteras, nos rifamos con quien sea Es mi tierra Es mi eterna primavera Guatemala es mi tierra Es mi bandera Dondequiera vaya, Donde no quiera que yo vaya siempre lo llevo aquí en donde sea y como sea Aunque yo salí de Guateguate No sale de mí Porque es mi tierra, es mi bandera Donde quiera que yo vaya siempre lo llevo aquí en donde sea y como sea Aunque yo salí de Guate No sale de mí 502 Music David 502 está en la casa. Guatemala style Hey, hey, hey. Ellos me quieren tirar, pero ninguno puede. Dicen que están haciendo rap, pero no tienen level. No quieren respetar a los que sí tienen niveles. Háganse para atrás que ya llegó el maldito jefe. Si digan lo que quieran, ya saben que soy la fiera. Yo soy dueño de la escena. No me vengan con tonterías. Lleve la delantera, puse en alto mi bandera. Sigo dando escuelas, por lo tanto niños me respetan, yo soy la vera.